que nos viene en, a la mente cuando hablamos de mujer musulmana. Que hay como eh, discriminación por, por ser mujer, y luego también tiene la, la particularidad de, de sufrir la discriminación por ser, ser mujer musulmana. Que hay el estereotipo que la mujer musulmana es una mujer sumisa, ¿no? analfabeta, que no sale de casa, que no tiene estudios, que no... Que, que vive en, el, en, el, en la prehistoria, um, entonces es debatir todo, todo esto, y hablarlo y, y ponerlo en evidencia. Yo me considero una mujer eh, feminista, eh, no hace falta denunciar tu identidad, tu mm, religión para, para ser feminista ¿no? en, eh, en el modelo occidental, sino eh, luchar por a los derechos de la mujer sin renunciar a, a, a su religión ni a su identidad como mujer musulmana.